Hola amigos, los saludo con mucho gusto. Soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y del proyecto Pide un Deseo en México. Espero que tanto ustedes como los cercanos a su corazón estén muy bien. Bueno, la intención de este comunicado es aprovechar el espacio que me, que me obsequió la propia Federación para hablarles acerca de el acceso y las alianzas, y cómo en estos tiempos de COVID hemos logrado lo uno y lo otro. Gracias por prestarme su atención en los próximos minutos. Este año, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras estuvo inmersa como muchas otras federaciones en el mundo, en un ambiente enrarecido, resultado de la pandemia. El COVID enrareció todo, contaminó todo, desnudó a nuestros sistemas de salud, desnudó a todo el ejercicio que hay en torno a nuestros enfermos, haciéndolo vulnerable. ¿Cómo hicimos que fuera posible este año seguir contando con la garantía y certeza del acceso? Bueno, lo primero que tengo que decir es que los últimos 13 meses, los últimos 12 meses, hemos privilegiado que lo que ya se tenía contemplado con acceso, y me refiero a los pacientes que ya contaban con esta seguridad, no lo pierdan. Que eso se mantenga en la medida de lo posible, haciendo lo indecible para concretar que así sea. Que no se pierda lo que se tiene ganado. No ha sido fácil. Evidentemente, en algunas ocasiones la falta de medicación, en otras el miedo de los pacientes a asistir a los nosocomios en donde se les atiende y en otras simplemente porque la prioridad de algunos pacientes tiene que ver con preferir eh, no arriesgar y estar bajo resguardo en su hogar. Muchos otros sí quisieron seguir teniendo sus terapias y un buen porcentaje de ellos lo tuvo. El periodo de sus terapias fue respetado, con salvedades específicas en algunos casos. Casi todos en el ISTE tuvieron sus terapias, una buena parte en el IMSS tuvieron sus terapias, una gran mayoría en los servicios de salud de Pemex contaron con sus terapias y hasta en el ISFAM y en el INSABI se siguió contando con sus terapias. Evidentemente hubo retrasos, hubo desabasto en algún punto, pero todo es entendible por la época en que estamos viviendo y la circunstancia que nos ha obligado a aprovechar lo que en este momento se puede a favor de los nuestros. No ha sido una tarea, como ya dije, que haya sido como en el pasado, antes de marzo del año 2020, pero tampoco ha sido tan complicado. Las autoridades de salud eh, manejaron un margen que me parece el apropiado para que no se eh, que no se profundizara el desabasto, ni la desatención, ni el seguimiento. Lo tengo que apuntar claramente porque así fue, soy testigo de ello. Repito, nuestra prioridad el año pasado fue mantener lo que ya se tiene. A lo mejor no vamos a poder lograr mucho de lo nuevo que está saliendo, de los pacientes que se están detectando, del diagnóstico preciso que se les tendría que hacer, del acceso al que se les tendría que llevar. Pero no dejemos que lo que ya se consiguió en el pasado se pierda. Y lo estamos logrando. Eso con respecto a el acceso. Ahora, con respecto a las alianzas, tanto en lo nacional, que fue lo muy importante este año, como en lo internacional, que coadyuvó de manera importante a la realización de atención con disposición para nuestros grupos de pacientes, hemos fortalecido, sobre todo el año pasado, la comunicación que tenemos con nuestros aliados. Asociaciones mexicanas que, contra viento y marea, hicieron un trabajo eh, que hay que señalar como destacado, eh, tomando en cuenta sobre todo la dificultad que hoy presenta la pandemia. Muchas de nuestras aliadas asociaciones nos sorprendieron con un trabajo muy interesante que va desde seguir trabajando por la continuidad en los tratamientos de todos sus allegados, en la información que les estuvieron compartiendo, en la orientación a la que se sometieron para apoyar a los suyos, etc. Eso fue muy bueno porque así logramos todos tener una línea de comunicación que permitió que todo lo que se está haciendo a favor de los enfermos con padecimientos raros sea algo que todos conocemos y de lo que todos participamos. Nos fue muy bien con asociaciones mexicanas a las que tuvimos oportunidad de acercarnos de manera más, más inmediata y más cercana. Hubo una campaña que se llamó, te lo tengo que preguntar, un programa por internet que fue muy exitoso este año. Trabajamos con ellos en apoyo psicológico. Trabajamos con ellos en satisfacer necesidades primarias de información y orientación. A algunos los acompañamos con un esfuerzo más cercano a lo que ellos estaban haciendo. A otros les pusimos a disposición la autorización de nuevos medicamentos en la COFEPRIS. Y cuando digo a disposición, nosotros empujamos porque nuevos medicamentos para enfermedades raras hayan sido aprobados en la Cofepris el año pasado. En fin, con las asociaciones nacionales hicimos un trabajo que me parece el correcto. Evidentemente, hubiéramos querido hacer mucho más, pero también evidentemente eso es lo que pudimos hacer de manera absolutamente comprometida. Con respecto a las alianzas internacionales, bueno, seguimos trabajando muy fuerte con ahora mismo asociaciones argentinas, la Federación Argentina, eh, con ALAPA, que es una muy importante organización en Argentina. Estuvimos trabajando también con la gente de Ecuador, en ocasiones con la gente de Brasil, de Colombia, de Chile, en todos lados se está haciendo un trabajo muy interesante, mismo que queremos clonar en México en razón de los efectos positivos que haya creado en otros países. Eh, también tuvimos una relación importante con la gente de Europa, con Eurordis y con Rare Disease, de quienes somos aliados. En, en América del Norte, los de arriba, con Canadá y Estados Unidos, eh, con la eh, organización NORD y con la organización canadiense de enfermedades ras, hicimos un trabajo que también me parece importante. Pero eh, lo destacable de manera más, eh, más eh, importante es el trabajo que se hizo para este compromiso de la salud universal que se está trabajando en la Organización de las Naciones Unidas, en la eh, Organización Mundial de la Salud, y en todos los entes que eh, abriga este conglomerado a nivel internacional. Por todo ello, nos eh, era muy importante participárselos y tenerlos bajo la frecuencia de esta información. Más adelante estaremos abundando en todo esto de manera más precisa. Este solo fue un repaso superficial de todo lo que se hizo y que me ocuparía horas en reseñárselos, pero lo que acabo de decirles es la piedra de toque de lo que hicimos este año. Muchas gracias, como siempre estoy a sus órdenes, y les agradezco mucho su atención.